Estamos conversando con Enrique Aguilar. Él es director del Doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina. Y en, Enrique, eh, uno ve el estado del mundo y ve una guerra en Ucrania, ve la crisis de los combustibles, ve lo que vivimos en 2020 y 2021, la pandemia y los encierros. Y, y yo lo que veo detrás generalmente es un deterioro de las instituciones. Um, ¿Cuál es tu experiencia en, en, en esa perspectiva? Gracias, ante todo, por la invitación a conversar contigo. Evidentemente, este fenómeno de la, del deterioro institucional, sobre todo en las democracias eh, contemporáneas, ha dado lugar a un fenómeno bastante entendido, en, extendido, que algunos teóricos llaman el fenómeno de la erosión democrática, es decir, democracias que lo son meramente por el hecho de que se sostienen en base a la legitimidad democrática, es decir, al voto popular, pero que se agotan en eso, es decir, que eh, toda una serie de elementos que de una perspectiva de una democracia liberal y constitucional completarían el fenómeno democrático quedan fuera, por ejemplo, los controles horizontales entre los poderes, la independencia del poder judicial, la prensa libre, etc. ¿no? Eso es un fenómeno bastante corriente que va de la mano muchas veces con la emergencia del populismo, ¿no? es decir, que la, de nuevo la democracia se agota en, el, en la legitimidad del origen, eh, pero en el ejercicio pierde una serie de elementos que son sustantivos, desde mi punto de vista, para una buena democracia, como vuelvo a repetir, por ejemplo, los checks and balances, la independencia del Poder Judicial, etcétera ¿no? ¿Termina entonces la democracia siendo el gobierno de la mayoría, lo que advirtió Tocqueville o advirtieron otros pensadores? Bueno, por definición eh, lo es en el sentido de que no podrías admitir una democracia que no estuviera sustentada en el principio mayoritario en la regla de la mayoría. Ahora una cosa es pasar de la regla de la mayoría a la que a, la a la lo que to de la exactamente mayoría. a la tiranía de la mayoría o a la existencia de una mayoría hegemónica que este no deja espacio para la libre expresión de las, de las minorías. O, o, o peor aún, a la tiranía de los que dicen representar a la mayoría. Ah, bueno, por supuesto, sí, por lo general ocurre eso, ¿no? Que eh, en, quienes son votados a veces se arrogan una representatividad de la que no, de la que carecen, ¿no? Yo, yo creo mucho en la existencia de, los de lo que se llaman los electorados flotantes, ¿no? Que la gente a veces cambio de opinión y de perspectiva y el hecho de que te hayan votado una vez no significa que te vayan a votar para siempre entonces arrogarse eh, la personificación de, de, del, del voto eh, o de la voluntad popular por el hecho de que te han votado es un riesgo sobre todo para las instituciones muy grande ¿no? y la, la democracia o los regímenes políticos de esta manera se eh, personalizan demasiado y yo creo que las democracias constitucionales y liberales más bien fueron pensadas para despersonalizar el poder. Hablas, acabas de hablar del de, de constitucionalismo y hablaste de checks and balances y otras características del Estado de Derecho. ¿Por, ¿Por qué se prefiere el término democracia y no el término república o republicanismo? Bueno, esa es una excelente pregunta. Eh, el problema es que la palabra república es una palabra bastante sinuosa y que admite demasiados significados. Democracia también, por cierto. Es... Puesto en la necesidad de, de darte una respuesta breve, yo te diría que la república es un término un poco más abarcador, que puede predicarse en un sentido más democrático y en un, o en un sentido más eh, liberal. Y entonces cubrir una gama de autores, desde, no sé, Madison hasta Rousseau, para hablar de literatura más clásica. Eh, la palabra República eh, supone, por lo pronto, eh, eh, Estado de Derecho, la existencia de división de poderes, la existencia de independencia del Poder Judicial, de prensa libre, eh, de controles horizontales del poder, etc. Pero eso desde una perspectiva del republicanismo moderno. Ahora, si tú te vas al republicanismo clásico, eh, eh, la palabra república repite a otros componentes que no tienen tanto que ver con eh, los buenos diseños institucionales, sino con la virtud ciudadana, ¿no? que son cosas distintas. ¿no? Una cosa es confiar en los buenos diseños institucionales y otra cosa es considerar que el papel del ciudadano es fundamental, su compromiso, su grado de participación, etcétera. Ahí hay muchas discusiones, incluso en el contexto del republicanismo moderno. Seguramente has escuchado hablar de un autor que es una especie de estrella del republicanismo moderno, que es Philippe Petit. Bueno, ahí hay toda una discusión. O sea, el republicanismo supone eh, darle importancia a la participación popular o no. Hay autores que consideran que sí, otros que consideran que no. ¿Eh? Para Petit, por ejemplo, la participación popular no es un ingrediente sustantivo del republicanismo, para otros sí, por ejemplo. Pero es una discusión muy complicada esta porque tiene que ver con una especie de revival que ha existido en los últimos lustros o décadas, te diría, a partir de la llegada de la escuela de Cambridge en Inglaterra en los años 60 y, y la relectura que se hace de las revoluciones atlánticas, la, la revolución inglesa y la revolución norteamericana y la revolución francesa sobre el término república republicanismo nos llevaría horas discutir sobre sobre esto lo que ocurre es que en algunas geografías la palabra república se asocia meramente al sistema norteamericano de cheques and etcétera es un concepto mucho más sinuoso y abarcador y más equívoco y que sirve para designar otras muchas cosas y, y uno quisiera como tener más tiempo para, para para desmenuzar no pero me parece una una, una buena forma de de, de de echarle un primer vistazo a un tema que es de actualidad, voy a decir de actualidad en el mundo porque a esto no escapan ni Europa ni Estados Unidos, pero ciertamente de actualidad en América Latina, ¿no? Así es. ¿Cuál es tu experiencia con América Latina? Bueno, la sufro en parte por ser latinoamericano y argentino en particular y lo sufro sobre todo por, por el hecho de cómo se ha desvirtuado la democracia, por lo menos la democracia en la cual yo creo. Eh, gracias a la emergencia y el auge y la expansión y el grado de aceptación que tienen los modelos populistas. ¿no? Eh, que son modelos donde el poder se personifica, basados en liderazgos muy fuertes, muy carismáticos, eh, por lo general en virtud de una crisis fuerte, donde el, el, la sociedad se fractura, y ahí aparece un líder que a, aprovecha la oportunidad, recorta los límites del pueblo, y, bueno, ese, y ese su electorado, pasa a ser el pueblo verdadero, y lo otro pasa a ser el no pueblo, digamos. ¿no? Es una, son modelos que se nutren de la polarización muy fuerte entre una sociedad, en una sociedad dividida y muy, pocos institucionales, muy poco institucionales y con una fuerte hegemonía del poder ejecutivo que avanza sobre los otros poderes y donde por lo general los poderes legislativos en vez de cumplir su función de control parlamentario pasan a ser una suerte de apéndice de la voluntad ejecutiva. ¿no? Eh, lamentablemente eso va en contra del modelo de, vuelvo a usar el término de los famosos checks and balances, en el cual eh, todavía algunos depositamos alguna confianza y digo a propósito todavía porque también es un modelo que está en crisis, porque en muchos países el modelo de los controles horizontales entre los poderes ha fracasado también porque lo cierto es que a la hora de la verdad los poderes no se controlan entre sí. Entonces una parte, un, un, una discusión muy interesante que existe hoy en el terreno de la teoría política y del incluso del derecho y de la teoría constitucional, justamente tiene que ver con el hecho de que habiendo fracasado los controles horizontales entre los poderes, si no ha llegado la hora de avanzar en un tipo de control más exógeno que venga de la propia sociedad, ¿no? Este es un debate, no quiero robarte mucho tiempo, Luis, pero que está en el nacimiento mismo de la Constitución norteamericana, o sea, entre federalistas y antifederalistas. La que triunfó fue la federalista, Madison y compañía, o sea, el poder los controles tenían que ser endógenos, al interior del poder, ¿no? justicia independiente, un sistema bicameral en el legislativo, etcétera, entre los poderes. Pero... La, el otro, la otra este, vereda pretendía otro tipo de control que eran los controles populares, o sea, exógenos, mediante consultas populares, mecanismos de participación semidirectos, etc. Y hay muchos teóricos hoy en día que consideran que hay que dar más lugar a eso, digamos, a eh, controles exógenos, por ejemplo, consultas populares, plebiscitos, este, mecanismos de recall, revocatorias de mandatos, modelos más deliberativos donde la decisión política no quede monopolizada solamente por el poder electo. No queda mucho tiempo, pero no resisto la tentación de preguntar qué pasó con el cuarto poder. Te agrego algo. La, la idea del cuarto poder fue pensada cuando, para explicar un fenómeno como la monarquía constitucional, es decir, donde estaban los poderes activos de gobierno, ejecutivo, legislativo judicial, y por encima la figura de un poder neutro, moderador, que era el poder del rey. no eh, pero después, de esa expresión, efectivamente, como tú dices, se utilizó también para designar a la prensa. Yo creo que lamentablemente la prensa en muchos países ha sido cooptada por los gobiernos. ¿no? Eh, la prensa eh, oficialista, ¿no? eh, eh, muchos gobiernos este, utilizan, por ejemplo, la pauta publicitaria para contar con una prensa adicta, ¿no? porque si eh, entregando dinero digamos, para la publicidad de las. Eh, acciones de gobierno, eh, con eso el canal se nutre de cierto dinero y, y, y así tienen una prensa adicta o más o menos callada o silenciada. Lamentablemente no es un fenómeno universal, pero me parece que en muchos países echamos de menos una prensa más independiente y que no necesariamente esté atada a los deseos, sea de la oposición o sea del gobierno electo, ¿no? Muchas gracias. Enrique. No a ti gracias nuevamente por compartir estas ideas y experiencias con nosotros. Gracias a ti nuevamente. Y a ustedes gracias también.